hay un proyecto mundial para socavar las democracias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 y al día de nuestras noticias, por eso también es muy importante que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia y por supuesto también suscribirse. Ahora sí, arranquemos. Denuncian que venden las vacunas en Venezuela por 300 dólares. El gobierno dictatorial represivo de Nicolás anunció que pagó el 50% del monto necesario para adquirir vacunas a través del sistema COVID, pero el origen de los fondos no fue revelado. Sacando cuentas, son unos 300 dólares por vacuna el precio a pagar en Venezuela para protegerse contra el contagio de la pandemia, según una denuncia hecha por la oposición. Para este tiempo, el 30% de la población venezolana debería estar vacunada, pero ni siquiera el 1% ha recibido la dosis. Esto lo afirma Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional opositora. Esto se especula, pero de ser cierto, la cifra supera con creces del salario mínimo, que apenas equivale a un dólar, de acuerdo al tipo de cambio en oficial. Desde que el contagio llegó al país, los venezolanos han tenido que arreglárselas ante el colapso de los hospitales y las tarifas de las clínicas privadas imposibles de pagar. Las donaciones a través de Internet se han convertido en una especie de salvavidas. Ahora, las pocas vacunas que han llegado a Venezuela, los lotes no alcanzan a cubrir la cuarta parte de la población calculada en más de 28 millones de personas. Recordemos que llegaron 100.000 dosis en febrero de la vacuna rusa Sputnik V. Un segundo lote por la misma cantidad llegó en marzo y para finales de ese mes llegaban otras 50.000. Entre todos, Venezuela había recibido aproximadamente 750.000 vacunas no es suficiente y tampoco se supo a ciencia cierta quiénes la recibieron. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU reportó el 6 de abril que solo 98.000 trabajadores de la salud habían recibido la vacuna Sputnik V. Como cosa curiosa, el mismo día que se conoció la denuncia, el gobierno dictatorial chavista anunció que pagó el 50% del monto necesario para adquirir vacunas a través del sistema COPS. La cifra fue de 59.2 millones de francos suizos, equivalentes a unos 64 millones de dólares, de un total de 119.999.920 dólares a pagar. Por parte de la cúpula chavista afirmó que los otros 60 millones de dólares ya están garantizados, aunque se desconoce de dónde sale el dinero. Lo único que mencionó la vicepresidenta Daisy Rodríguez fueron supuestas gestiones diplomáticas que hizo Nicolás para recuperar los recursos secuestrados por orden de Estados Unidos. Pero aún nos queda la pregunta en el pasillo de dónde es el dinero. Los fondos son una en contra, ya que el chavismo continuamente reclama que no tiene acceso a recursos en el exterior, como los millones de dólares confiscados en Estados Unidos o las toneladas de oro en el Banco de Inglaterra que están en disputa por el opositor Juan White. Precisamente, Federico Black indica que el 6 de abril un avión de confianza partió rumbo a Ginebra, Suiza, la nave tenía autorización diplomática con pasajeros que iban a una reunión de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, este evento se realizó el, 15, o sea, realizó el 15 al 20 de marzo pasado en formato virtual. Luego de que el avión llegara a Ginebra, estuvo rodeado de vehículos listos para transportar carga pesada. Permaneció menos de 24 horas en ese país eh, y Black lanzó una pregunta luego de comunicar esta información. ¿Cuál es la pregunta? Y la pregunta es la siguiente. ¿Este dinero pagado sería producto de la venta de oro? ¿Para esto el avión con gran capacidad de carga? Comenzando la llegada de las vacunas ha sido un tema complejo en Venezuela. Si no hay servicios básicos, es de esperarse que las vacunas se conviertan en una especie de santo viaje. Nicolás propuso vender parte de los 2 mil millones de dólares en oro que el país tiene en Gran Bretaña y además acusaba a Guaidó de bloquear dichos recursos por su parte. También la oposición rechazaba las acusaciones y afirmaba que se trataba de una propaganda de la represión para confundir al resto del mundo. Desafortunadamente todo quedó ahí. Fue entonces cuando Guaidó gestionó 18 millones de dólares con el Departamento del Tesoro estadounidense como primer pago para destrabar el acceso al programa COVID. Pero lamentablemente, cuando las primeras vacunas de AstraZeneca estaban por llegar al país, el chavismo prohibió la entrega del carmento. De algún momento era un supuesto efecto adverso. Según la frase de Delcy Rodríguez es, no necesitamos limosnas. Ahora el chavismo hace alarde del lote que logró adquirir con fondos desconocidos y sin anunciar un plan de vacunación. Primero habrá que ver si llegan todas las vacunas y luego quiénes podrán acceder a ellas sin trabas o artimañas de por medio. Es increíble que en pleno siglo XXI veamos esta clase de artemanas, cuando en cualquier parte del mundo tiene que saberse de dónde viene y para dónde van los dineros y sobre todo cuando son las arcas del Estado. También es importante acá aclarar el tema del plan de vacunación, que pues es lo que total la cúpula chavista tampoco ha entendido y omite que es de gran importancia en este periodo tan difícil de pandemia. Nace también una nueva pregunta y es... ¿Tanto el poder que tiene el gobierno socialista, es tanto lo que ellos pueden tener de poder, o será más bien que todos están haciendo parte o interviniendo de a Ahí les dejamos la duda. Y pasamos a segunda noticia. Según las investigaciones realizadas, Leopoldo López descubrió que hay un plan mundial contra las democracias. Desde Madrid, el opositor venezolano alertó este viernes que la tensión entre el autoritarismo o el populismo y la democracia está ocurriendo en muchas partes del mundo y Venezuela es el laboratorio de este experimento. El opositor venezolano Leopoldo López reiteró que el gobierno dictatorial de Nicolás se sostiene gracias a grupos criminales y una estructura internacional conformada por el país asiático, Rusia, Turquía y los iraníes. López aseguró este viernes que hay un proyecto mundial para socavar las democracias desde su interior al usar sus herramientas y penetrar en las instituciones como ocurrió en este caso eh, con Venezuela y podría repetirse en otros. Leopoldo López junto al presidente del Partido Popular Español Pablo Casado y el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, una jornada sobre también la amenaza de los populismos a la democracia organizada por la Fundación Concordia, y libertad, que así lo realizaron. López, quien reside en España desde octubre, fue enfático de la amenaza populista a las democracias en su intervención, en la que explicó la progresiva destrucción de la democracia en su país a lo largo de las dos últimas décadas, especialmente en los últimos siete años, hasta derivar en una tiranía criminal. Duele pensar en el extranjero que no creyeran a menudo las advertencias de la oposición, porque se veía Venezuela como una experiencia democrática distinta, incluso pintada con romanticismo, debido al progreso económico que, a su juicio, provenía del precio internacional del petróleo. Hoy por hoy, desafortunadamente, Venezuela se ha convertido en una empresa de crimen organizado continental, también planetario. López también cree que el primer motivo de que el gobierno dictatorial de Nicolás permanezca en el sustento es que le brindan organizaciones paramilitares, entre las que citó al LN, a las FARC, Isbula y el cartel de Sinaloa en México. El segundo plano es el apoyo poderosísimo de una estructura internacional conformada por Turquía, el grande asiático, Rusia, Cuba y los iraníes. López agradeció el apoyo de las democracias del mundo, pero lamentó que ese respaldo se ha quedado en las declaraciones, en la diplomacia. Van también se refirió a que el populismo es una enfermedad de la democracia, que si bien ha existido siempre se ha acrecentado por la evolución de los medios de comunicación y que tiene como característica que no ve más allá de sus propias narices, porque solo ve el presente. El escritor asemeja el populismo con nacionalismos y centró su análisis en el Brexit para advertir que la idea maravillosa de la Unión Europea corre riesgo de destrucción ante el avance de los populismos nacionalistas. Por su parte, el presidente del Partido Popular Español llamó Mandela venezolano a López y consideró que él y Vargas Llosa son gigantes morales y héroes de la libertad. Pablo Casado reclamó la retirada de la invitación a la cumbre iberoamericana al represor venezolano Nicolás para que ocupe el lugar, eh, en este caso, de Juan Guaidó, a quien el político español sigue considerando el presidente encargado de Venezuela. Así que no se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de estas noticias tan importantes. Hasta una próxima oportunidad y siempre es un gusto poder leerlos. chao. chao.